Estamos de regreso con lo que habíamos anunciado. Atención porque nos pasan muchísimas personas. Estamos con Alexandra Márquez, que es el nutricionista. Y definitivamente el empacho, ¿no? En, en Navidad uno come, come, come y muchas veces termina... Estamos listos para comer, estamos listos para comer, Cintia. Arner, es ¿Este tu tema, ¿no? de frente, vamos. A mí ¿Puedo comenzar ya? <risa> Alessandra, ¿qué podemos hacer para evitar precisamente cuando ya te sientes, Ay, no puedo más, tengo la comida acá, porque... no Pueden ir respirar, Eso, es porque combinamos, pane, como lo comentábamos, panetón con mantequilla, no sé si también en casa, pavo, tamalito. Tamalito, sumitas, arroz. El arroz árabe. La ensalada, purés, ensalada mayonesa, uh -huh. todo. Entonces sí es cierto que muchas personas pueden llegar al empacho y gracias por la invitación. Entonces lo que tenemos que priorizar son alimentos que son de fácil digestión. Uno de ellos son las frutas ¿Ya? y la principal yo diría que es la papaya. La papaya tiene una enzima que se llama papaina, que cuando ingresa al cuerpo permite que tengamos una mejor digestión. Mm. Entonces, al empezar el día, si es que yo siento esa molestia, puedo recurrir a la papaya. Ah, si es que yo me siento muy, muy pesado y no quiero comer sólidos, me voy por algo líquido, mm -hmm. como un jugo. Ajá. Entonces ahí puedo tener como que la primera comida del día o sea, Una estamos fruta Estamos hablando las horas después de la cena navideña ¿no? Cuando sí, nos despertemos claro. Cuando ahí... ya hace dolor, ese malestar y A veces ¿no? no tenemos ya ni, ni, ni ganas, ganas de, de, de desayunar o hasta de almorzar ¿no? Sí, Por claro. todo lo que hemos comido en la cena navideña O sea, sí. uno se levanta con esa sensación de incluso muchas veces las náuseas y todo Y lo que recomiendas entonces a primera hora del día, papaya, papaya. Sí, Papaya sería como una muy buena opción mm. Obviamente igual consideras si es que hay náuseas, hay vómito No se recomienda comer nada en no. ese momento Momento, ah. reposar hasta sentirnos un poco más aliviados. Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué otra alternativa? Uh -huh. Si no tenemos la papaya, tenemos la pera, la granadilla, durazno, que son frutas súper eh, fáciles de digerir. Uh -huh. Entonces, esas es priorizar. Aquellas que son cítricas, dejarlas para tal vez más tarde u otro día. ¿Así? ¿Ah, sí? Entonces, sí. ¿Y por... por qué las cítricas no en ese momento? Porque no suelen quedar también luego de una digestión pesada. Entonces, uh -huh. esas acá serían como que las prioridades. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, para que el público pueda retomar y tenerlo claro, como si no tengo notando. papaya, lo que hago es poder comer mi pera. Pera, Una pera granadillo o, o un duraznito también. Uh -huh. Pero, pero siempre en, recomendable primero en fruta, ¿cierto? En fruta es, y si no ya jugo, ¿no? Pero también hay personas que tienen mucha molestia y en ese caso nos vamos a unas mazamorras, pero ah, caseras. Como la que has traído. Exacto, ahí ¿esa puede, puede ser membrillo, ¿no? Y ahí uh -huh. puede ser más variado porque cuando la fruta está cocinada toda su textura está más suavecita. Y el cuerpo lo digiere mejor. mejor. Uh -huh. Entonces mira. son opciones. A ver, a ver, a ver. ¿Tú quieres probar Esta es la de membrillo. De membrillo. ¿Solo membrillo o le has echado algo más? Es de membrillo con, con canela. Con canela, con... ¿no? Ah, mira, qué rico. ¿eh? Buenazo. O sea, riquísimo. Sí, se quiere probar ahí el pan. Muy bien. Sí. Luego de masa? esto, ¿qué tenemos, por ejemplo, para el almuerzo? Porque esto es para el desayuno, ¿no? Algo ligero, suave, frutas principalmente. ¿En el almuerzo qué recomiendas comer luego del empacho luego ¿no? que la persona termina, ¿no? Más pavo. Sí, lo que quedó de... Sí, tres días de pavo. ¿no? Claro. El pavo va a quedar para varios días, pero entonces, en esos momentos cuando hay mucha molestia, vamos por alimentos más líquidos, como una sopa, uh -huh. una cremita de verduras. Oh, es mucho más ligero. Como digo, los líquidos tardan menos en digerirse. ¿Ya? Entonces, son la primera opción. Uh -huh. Esta sopa, a base de... Eh, pollo, zanahoria, un poquito de vainita, zapallo, el apio... que quedó, también le puedes echar? Si es que no. no está muy condimentado, podrías Ah, ya podría Pero si está ser. condimentado, lo ah, dejamos... Ah, si no suavecito pasar. nomás. Sí, todo suavecito Dos porque está resentido. Ah, okay, okay, ¿Sí? ok, El arroz árabe, las ensaladas, las dejamos no, para otro momento. Prohibido. Prohibido en ese día. Claro. Vamos, por por ejemplo, por el arroz, por ejemplo, un arroz simple, papa, camote, también puede ser cocido o incluso en puré si es que hay mucha molestia. Uh -huh. Si hubiera pescado en casa... El ¿Pollo? Exacto. Pescado o pollo sería una buena opción, cocido, guisado uh -huh. o con hierbitas aromáticas para que no sea tampoco sin sazón. A sin la sabor. planchita también puede ser? También puede okay. ser, pero okay. de verdad que sea la plancha y no sea con un montón de aceite. ¿Y qué bebida debería acompañar el almuerzo? Puede ser agua, que es lo más recomendable, sino una infusión o un refresco, por ejemplo, una agua de linaza, un emoliente que tiene un poquito de fibra, suaviza y recubre la... la la mucosa del estómago y es mucho más digerible. Ah, también, mira, moliente, qué bueno. Entonces qué buen dato, son opciones. ¿eh? ¿Látano también? Sí, porque mientras más maduro, más fácil de digerir y también ocasiona más sensación de bienestar. Ah, sí, porque a veces, no sé si te pasa a ti, Lucho, cuando veo el plátano así, ya uno dice, ay, no, ya no sé Más que nada, cuando está, es... mal logrado. Sí, ajá. Cuando está menos maduro, medio verdecito, cuesta más digerir. Entonces, uh -huh. eso no se recomienda si es que hay mucha pesadez. Pero cuando está un poquito más maduro, es mucho más digerible. Imagínate. Mis hijas ¿no? son así. Y Nati así. también dice, no, ya está mal logrado. No, está mal logrado. Está, está un poquito no, madurito. Pa... Mira, ¿no? Pero un purecito. Ah, un panqueque, sí. ¿no? Se cae bastante bien. Ah, mira, qué importante. Y, y esto de aquí, por la ejemplo. La vainita. ¿no? Y la zanahoria. Claro, esto puede ir dentro de la sopa, porque ah. se prefiere que sea cocido, porque está mucho más suave. Ah, okay. Y okay. si no, podemos considerar una ensalada cocida, pero bien cocida para que no haya molestias digestivas. Ah, Alessandra, danos sí. esas recomendaciones ya para finalizar para evitar, porque todo lo que hemos dicho es una vez que ya usted ya se estoy. siente con la indigestión, pero para evitar esta indigestión, que recomiendas? ¿Con cuánto tiempo de anticipación antes de dormir cenar, ¿no? la cena navideña y además de eso, qué no combinar? porque a veces realizamos esas combinaciones de terror para el estómago y es lo que termina desatando todo. ¿no? Sí, primero que nada comer por lo menos tres horas antes de ir a descansar. Ya. Si vamos a comer una cena navideña, no esperar en ayuno, es decir, no tener mucho hambre para llegar a la cena para comer todo lo que hay, sino respetar las comidas previas. Para arrasar con todo, ¿no? Exacto. Con calma. Si okay. queremos un panetón, un humito, tan bonito que dijeron, lo pueden comer tal vez como un lonchecito, Ajá. ¿no? Tipo seis, cuatro, para que las cena sea más ligera. Uh -huh. Si es que yo quiero de todas maneras uh -huh. hacer la mezcla, se puede, pero en el plato considerar la cuarta parte uh -huh. para que no sea en gran cantidad. Y también, si es posible, en estas mezclas, ¿no? El panetón con mantequilla, uh -huh. se puede, pero tal vez una porción de panetón más pequeña, uh -huh. ¿no? Una porción pequeña de mantequilla. Si yo quiero mi chocolate, de preferencia poca cantidad, no una taza grande. Sí, si se, se, puede. sí se, Mira, puede. Todo se puede. Mira, contamos con autorización a Alexandra. No, pero sí es importante puedes. porque muchos dicen no, ay, no como todo el día para que mi estómago esté vacío. Y, y revienta. Y como todo. Y eso, oh, peor, ¿no? Exacto, En ah. ocasiona, peor ingesta. Muy bien, Alexandra, muchas gracias por estar aquí, por estas recomendaciones y feliz Navidad, por supuesto. Igualmente por supuesto, feliz regonía. Navidad. Listo. Sí. Bien, vamos ahora con los uh -huh. detalles, Cintia, de la celebración tremenda que se vivió en Argentina a raíz del regreso, precisamente, del cuadro de Lionel Messi a su país con la Copa del Mundo Qatar 2022. ¡Cuidado!